Tutoriales Interlaut News presenta ¿Cómo quitar el fondo de una imagen? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez les voy a enseñar a quitar el fondo de una imagen. Comencemos. Para ello, acá tenemos la imagen de la mujer embarazada de la cual quiero quitar el fondo. Para ello, vamos a ir a la siguiente página, Remove BG de las cuales voy a dejar el link en el primer comentario de este vídeo para ello vamos a presionar donde dice cargar imagen hacemos clic seleccionamos la imagen de la cual queremos quitar el fondo hacemos clic en abrir se va a cargar la imagen y ahora simplemente vamos a descargar la imagen hacemos clic en descargar Voy a guardar la imagen en el escritorio, hacemos clic en guardar. Y acá ya tenemos la imagen con el fondo quitado. Voy a hacer un montaje, acá tengo un powerpoint, una imagen de una playa tropical. Y voy a insertar la imagen que acabamos de eliminar el fondo. Vamos a ir a insertar, hacemos clic en imagen, este dispositivo. Y acá tengo la imagen que quité el fondo, la vamos a acomodar. Y ahora la voy a descargar, guardar como, examinar.